De vale. eh, la camioneta más 100.000. Este carro no se lo compra a nadie, pero tiene como que las llanticas feas, ¿no? No, si quieres, yo le pago el túnel. Oh, tranquilo, tranquilo. Oh, pero está, está bello, ¿para qué? Ah, eso va el cara cara y 70. Yo dije 100. Kevin, Una consulta. Un momentico, está haciendo negocios. Vale, vale, avisa. Entonces, bien, bien. este y 100, ya, sencillito. Si quieren no, venga... 3.20 y se los doy ya. Ay, hermano, pero es? Si que necesidad había me No, rentamos. yo... Si no es con la cara... Vea, la cara y 90 mil, ya. No, yo, bueno, yo le lo doy los 3.30. 3, 3 no, 3.30 no me interesa. y cuánto corre. 200 como 20, 220 por ahí. Más. Ah, no, bro, está firme. Sí. Este carro no lo compra cualquiera. A los pelados que, que van para el tour levanten la mano. Eh. Listo. Ya vienen los que faltan. Entonces, ¿va a ser la cara a cara Oye, ¿sí? y 90? Toqué, no, no. no, y ustedes, ¿por qué está en el piso? Hable Oye, si va a seguir. En mi capa no la toqué, en mi capa ah, Ay, hermano. En mi capa no la toqué. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Guay, yo le tiro 320. No, pues, me había ofrecido una cara a cara y después no. Ah, yo le ofrecí la cara a cara y 50. Ah, no. Ah, se bueno, me dijo, ya, ya. Bueno, cara a cara y plata. Por eso, cara a cara, cara o sea, y 50 son. Cara a cara y 70 ya, hágale. Hey, bueno, vení. bueno, háganle espacio que voy a sacar. Ya es la, la última oferta. Listo, los pelados que ¿cuánto? van por el tour. Escúchame cara cara pues. Y, 70. y 60. Y ya. 70. Eh, señor Catalino, 60, Dígame. Se doy ya estoy listo, listo. Perfecto. Acá bueno, acá, bueno ven, yo le dije que no. Bueno, muchachos, escuchen. Listo. Mucha seriedad bueno, vale, en el asunto. Bien. No se pongan a disparar. No se pongan a hacer locuras. Valoren la vida. Valoren mucho la vida Que igual va a ir médico Pero eso no significa que Montaña para abajo los vayan a recuperar Entonces mucho cuidado con todo Valoren bastante la vida Ya saben cuánto no vale se la pongan a hacer sal, no voy gasolina. Listo, ya vamos a ir a una gasolinera A tanquear todos Y a comprar comida Ah no se pongan a. Ah, vean, por los que favor. vayan a comprar comida compren acá. Sí, y ahorita y... De subida paramos en una gasolinera. Eso, y en la palo? gasolinera. Saben, pues, yo no tengo comida, yo no tengo comida. Si en usted que... va a ir en eso. Eh, sí, sí, va a ir en esto. En eso la gasolinera, en la gasolinera, por favor, tener mucho cuidado que puede explotar eso, listo. Sí, señor. Uno por uno. Ya saben ¿Cómo pues, así, palo? ¿Cómo así, palo? Ya se les dijo. Y ya saben que soldado advertido no muere en guerra. Oye, palo. Eh, oh, ese, ese, ¿Y es, ese qué hace con motivo? el casco, bueno, ya saben que Todo esto Papi. va gracias oye. a Uzbekistan Tour. Oye, oye, la empresa oye, este de buses. Motico. Ay, me puse la máscara. Se este usó es el mera motico. No pasa pues, que con cuido. <risa> ¿Cómo, cómo Se oye, puse la máscara. Uzbekistan <risa> Express. Uh. Uzbekistan Tour es la empresa. Dime. Eh, podemos esperar a un plástico. compañero que viene a apoyarnos. Hacen excursiones en claro, diciembre, perfecto. vacaciones recreativas. Ya, muchachos, oye, mientras oye, vienen los que faltan, vayan y compren comida. lo. ¿qué se dice, Cucho? ¿Qué se dice? Oye, Catalino. Dime. No, Catalino, yo voy a tanquear. No, no, no, no. ahorita vamos a tanquear, Listo. Se pueden que se acaba. Ya, o sea, esta es... camionetica, Bueno, vaya, vaya, vaya, el... vaya. Dios de usted, terreno, vea. Sí, en o esa camioneta se puede. Ah, listo, gracias. Oye, Catalino. Yo perdí toda la comida que tenía, ahí que hago. Mano, yo le presto mi moto, véala, véala, véala ahí, véala. Le presto a motico, vea, presto esa motico. Está al frente, véala. ¿En serio? Sí, sí, sí, venga, Me la cuida, pues. Me la cuida, vea. Así que le echo de guru y todo. Póntese, epa. Muy mela a motico. No venga, venga, yo le paso el dinero y usted compra lo que quiere. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su bolsillo? Joan Áviles. Con eso compra bastantico. Uy. Gracias. Todo esto gracias a Usmex Tantur. Muchas gracias. Todo gracias a Usmex Tantur. Hoy también van a haber apuestas para el partido de hoy. Así que muchachos, pendientes. ¿Cuánto, cuánto? Para el partido bueno, bueno, de hoy. Ya sí, más tardecito bien. se le avisará los, los precios, las apuestas y qué tipo de apuestas. Va a haber bastante. Y también lo más probable es que hoy se, se, sí, se decida el ganador del dime. entorno También recuerda que recuérdale a ellos que vamos con una velocidad suave, listo. Ah, sí, claro. Pelados, no se pongan de locos. El carro que mío va gente? a ser el carro guía. Dime. Listo, muchas gracias. Muchachos, amigo. recuerden que el canal amarillo con negro es el carro guía. No se pongan a adelantarlo ni a andar como locos. Vamos a una velocidad media de 80 por hora. Ajá. El que se quede de una visa por Twitter, el que se vare, cualquier cosa. Exactamente. Así que ya Pero, saben. Señor Catalino. Catalino, Catalino. En una gasolinera a tanquear. Ahí habla por José. Sí, sí, sí, toca por turnos. Pues, ¿nadie? No, Dígame. Háblame. Bueno, no, voy a ir en camioneta, man. Ay. cuál no, camioneta va no, a ir usted? No ¿En esa, vea? Sí. Ah, no, una belleza, no, no, yes, hermano. Yo oh. a mí el gobierno me exige ir en esa, no puedo ir en camioneta no, no, no, en no, no, particular. Di, dice Uno por uno, por favor. Qué pena, amigo. Uno por uno. por uno, por. Dígame, vayan taqueando. Eh, nos devolvemos por acá derecho, sí. No, hermano, eso da mucho mío. ¿Qué tal eso de explote? Es que hay uno que viene re loco Vea, ese okay. que está ahí tanqueando El de la mitad de todo Sí, es sí, mano está muy loco, loco. Sí, ahí Va a explotar eso Bueno, nos fuimos, nos fuimos Quién no tiene la, quién no tiene llegada. No se vaya a subir, no se vaya a subir, no se vaya a subir ¿Qué, qué, qué, qué pasó hoy? ...el partido de Colombia Amigos, coloquen Blue Radio Blue Radio para escuchar el partido de Colombia Blue Radio Listo, listo ¿Seguro? ¡Ay, tita del partido! De ahí se lo dejé bien Jenecito. A ver, venga, yo me subo a ver Listo, ahí está llena Son ¡Ey! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Mi selección Sí, háganme ¿Te imaginaba de me está? Listo ay, como... ay, acá como acá la ver, que mío, forma sí. sí Ahí llevó Zapata y yo murió al calentar También Javier Rodríguez Tiene el honguito, bueno, medio honguito El peluqueado Para ti que quieres dar a conocer tu negocio Esperé que se perdieron. Listo, ¡Gol! listo, seguimos, sigan. Vamos, vamos, vamos. Dale, vamos, gente, vamos. Creo que es el de la moto rosada. ¿Se cayó, hermano? No, que, que se cayó, sí, pero ya está, Gracias a Dios, no me pasó nada. Ah, bueno, no le pasó nada. Cabo, está pues. bien, está bien. No pasa nada. Vamos, vamos, para adelante, para adelante. No de eso así! está loco. Ese man es un loco. Uy, se mató, se mató, se mató. Se mató, se mató. Ay, ay ah, sí. MS Ya viene el MS, ya viene el MS, ¿dónde está el que se cayó? Déjalo allá adelante. Este... Ah, ¿Dónde está? está, está? ¿Dónde está? No lo veo, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo el señor que cayó aquí, señor? ¿Está bien? No, no, no, no es este, es este, es este. No, yo no soy, yo no soy. No, no, no, es este, es este, es este. Ah, amigo, sí. amigo. Ay, ay, ¿Es este? ¿Se encuentra bien? No. poneme una bendita por. Eh, eh, muchachos, muchachos, tenemos que tomarnos todos una foto, todos una foto, ok. Una hágane, foto, hagane, una hagane. foto. Aquí una fotico, aquí una fotico. Todos por eso para la fotico aquí. Y ya que tiene. Nos lo tomamos en el monte? Sí, sí, en el monte, hágane, en el monte, en el monte, en el monte. Arriba la foto, arriba la foto. Hágane, arriba el todo, hágane. arriba el todo. Listo, listo. Gracias. Listo ya, todos curados, todos curados. ¿Listo? Vamos, vamos. Vamos, eh. Lento, lento, lento, vamos lento, vamos lento. Máximo 20 kilómetros. MS Parguela. Va a marcar, va a marcar un momento. Ayuda, ayuda, ayuda. ayuda. Ay. Ay. Casi, casi me bajo, casi me voy. Demole, demole. ¡Ay, soy, soy! Uy. ¡Uy, se fue uno! Se mató, señor se señor. mató! ¿Dónde para la foto? Uy. Nos montamos ahí arriba. Sí, sí, hágale, hágale. Es, uh, la cuerda dónde, floja, dónde, la dónde? cuerda floja acá, acá. Sigan, sigan. Uy, mano. Ey, eso, va, eso. Ay, va. don. Uy, eso, uy, uy, uy. A pie, a pie, a, pie a, a pie. pie! pie, pie. Amarillo a palera. pie, no hay motos, a pie. ¡A pie! ¡Ah, pero esto manes... ¡En moto no! ¡En moto no! ¡Ay, se fue! ¡En moto no, por favor! ¡En moto no! Sí, sí, sí, yo lo vi que, que cayó, ay, me llegó un mensaje, se mató uno, ¿Quién? ¿Cómo? Ay, se mató uno, ya te digo quién, ¿Cómo? Aquí mismo se mató uno, se mató uno aquí. Se cayó, el amarillo. Se mató. Ojo, ese se me mata. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amarillo? Sígame, sígame, sígame. Ay, ya lo vi, ya lo Uy, no. Venga, yo le ayudo a pasar. Eso, eso, eso, vamos. Uy. Eso, vamos. Ah, perdón, Tulio, perdón. Uy, no le pega Tulio, Le quito las gafas. Mira, no, güey. No, leyendo le la de abajo. Ajá, y la foto que pasó. Ah, se mató. La foto se perdió, Tulio, ¿por qué? Ah, no, yo sí me hago. Pa' Twitter. Obvio, pose, pose. Listo. Dele like, denle like. Motos, mira, así No, háganse más para allá, para que miren para atrás, ¿eh? la ciudad y las montañas. Eso. Y que la gente venga. ¿No hay más gente? Ah, no, sí. Sí, falta mucha gente. <coughs> falta el MS, por los policías. Eh, pero que se hagan ahí enfrente. O sea, ahí, para que les tomen fotos. Selfie, y después ¿no? acá. ¿Alguien sabe cómo a sí, ver, ¿alguien sabe cómo quitar el HUD? ¿El qué? Eh, Toglui, barra Toglui sí. ¿Barra ah, qué? Este vea lo que va a colocar en la nube Si no estoy mal, es así Listo, ya, Eso, sí. Sí, sí, sí, sí, sí Y para quitarlo eh, otra vez Lo mismo Ah, listo Bueno, ¿quién yo tomo la foto Hay que tomar varias, ah para allá no se ve nada. No, o sea, así es el selfie, selfie mirando para allá. Para, o sea, acá, mirando ver, para allá. Venga. Voy, a, voy a tomar fotillos No, no, no. Así, así, eso, así selfie. Pero entonces háganse trasito para que se vean todos. Háganse atrás, háganse atrás. Les doy la atrás. Pa' que miren, miren, miren cómo estoy con la cámara. Uy. Pero es que atrás no. Mejor baje usted y ya. No, vamos a las motos, vamos a las motos. Uy, las no. Pero... Sí, a las a motos, la moto, la... a las no, motos. Las sí, eso, motos, eso. Las motos, ahora cuál es suya y cuál es mía. Ah, la mía es la del vidrio oscuro. Ah, no, muy fácil. Ojo. ¿Qué pasa? Ah, yo me veo el partido en el gimnasio. Tomemos, vea, ya tomaron la foto ahí. ¿Ya se van a ir? Ok... ¿Cómo así? Nada no, no, no. ¿Dónde Steven? Venga, mano, mejor, mano, mano ¿Usted Ay, no, cómo pudo chiste. venir en ese carro? Estaba muy pesado mano, hermano. mano, ese carro sube todo Ese carro sube de todo Espérate, mano. espérate que usted se cayó ¿Te sientes bien? Uy, sí, sí, gracias Listo y están un poquito más de cuidado con las piedras, mano, que esto realmente está muy revaluado, ¿listo? Listo, listo. Ah, listo, listo. No, dale, pero listo. Pero suave. Ah, mano, sí, sí. Super bien, había, había por ahí un loco, sí, pero ¿qué se puede hacer? Mano, oh, aquí, aquí ah, es que un loco en el taxi, es que un loco en taxi. Oye, había un loco, había un loco, hermano. Vea, sabes quién era el loco? Mateo era el loco, hermano, ese man iba picando. Hermano, un policía <risa> se cayó por allá. No, me caí fui no yo, oye? yo es que yo voy caí, no yo es que la iba a picar, policía? yo la piqué y me caí. ¿Qué <risa> Usted me dijo, dice que toda iba a picarla y de una que el alzo se cayó. Sí, yo me piqué. Epa. Ay, hermano, la bajada sí va a tocar ustedes primero y nosotros de último porque ¿cómo oh, será que nosotros claro. primero? No sé. Tomen la foto, no, tomen, tomen la, la foto. Tira. Tira. Ya, ya, la ya la tomamos. Vámonos. Eso, muchachos, ya. vámonos. Vamos. ¡Vamos, vámonos! vámonos. El partido, el partido ya va a comenzar. ¡Mano! Tío, tú tío? ¿Tiene potencia. Tenés potencia, tú húlgilo, <risa> <risa> Y entonces. Uy, mano. Uy, Tulio, lo llevo o okay? qué? ¿O vas a sacar un carro? Hágale, hágale, llevo. lo yo por allá Hello? le presté la motico. ¿Quién? ¿Quién fue? Yo fui, yo fui. Ah, compa, ahí ¿te la dejé en GC, oíste? ¿Todos ya están allá. Sí. Ya eso finalizó. Todo. Sí, todo. Ah, todos están en GC. Sí, ah, yo listo. voy camino a mecánico. Ah, listo, listo. Hágale compa, todo bien. Todo bien. Tulio, faltó, fue. Faltó fue ir al gordo. No. Eso Se nos va a bueno cambiar esa ropa. Eh, no, todavía no. Tan buenos esos paseos. Sí, sí, sí, no que fue muy cortico. Sí, tocó meterle más cositas. Vamos a ver qué tal esta es de la Chiva. El de qué? El de la Chiva. Y cuándo va a ser eso? Hoy en la noche, si gana Colombia. Ándale, ah, ándale.